mexicano no Fayato. hoy nos va a llevar toda la tarde a hacer este mueble ay besito hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja el día de hoy ya tiene algunos días que estamos en nuestra nueva casa todo es un caos ya medio desempacamos este ya están más o menos acomodados los muebles la verdad es que nos quedaron mal los de la carpintería, así que no tenemos closets, ni tenemos cocina o más bien no tenemos alacenas. Y esperemos que pronto nos las entreguen. Este, estamos muy contentos y felices en nuestra casa, aunque yo ando bastante agripada. No sé si se note mi voz. <coughs> Perdón, de hecho no puedo hablar muy fuerte porque pues ando medio enferma pero les voy a hacer un mini tour de la casa para que la conozcan todo está en desorden, muy desordenado, sépanlo pero para que se les sepalle un poquito la curiosidad les voy a mostrar un mini tour ¡Bienvenidos a nuestra casa! La sala y cocina Ajá, aquí es la sala comedor nos regalaron esta planta súper hermosa sí, pero tenemos que cortar un Ajá, poquito está un poquito grande Hayato, ¿y tiene nombre? La planta. ¿No le has puesto nombre? ¿Qué? No, no, no le hemos puesto nombre. ¿De qué le ven cara? Yo creo que... De Ramiro. Es Maggie. Ah, Maggie. Ah, me gusta Maggie. Es niña entonces. ¿Ok? Esa es, es la nueva bebé de Hayato, Maggie. Tenemos por acá la salita, la camita de Prim que está de visita, no crean que va a estar con nosotros, estamos cambalachándonos sí, todavía no hay muchas muebles, no. pero hay la cama de Prim. Sí, aquí vamos a tener una mesa y alacenas, aquí son repisitas y ya está todo planeado muy bonito, pero pues poco a poco. Sí. Esperemos que nos entreguen pronto. Yo quiero ir cobo. Sí. Yo quiero irse el cobo. Yo quiero irse el cobo. Si. Yo viene puerta de ser cómo. Sí. El cuarto de lavado va a tener puerta. Sí. Y también arriba, arriba va a haber para poner cosas. Sí. Y tenemos muchas cajas, disculpen el desorden. Y por allá tenemos un pequeño balcón. Al que le queremos poner dos sillas. Ajá. Aquí, yo le puse el palen o el es Sí, sí, sí. aquí Sí, balcón. Y la ropa la podemos secar aquí. Sí. Ah, aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Sí, sí. Sí, primero la oficina, oficina. que. Disculpen el tiradero, es no que. No hay nada. Es que no hay nada, es un desastre, chicos. Aquí va el closet y pues no existe el closet todavía. Pero nos regalaron una Alexa. Ah, sí. Estamos muy emocionados con ella. Fue un regalo de Navidad que recibió Hayato este. Nuevo amigo. Sí, amiga, porque es niña. Sí, Alexa. Alexa, Alexa, Alexa ¡Saluda! Emilia. Para controlar un dispositivo de video con la voz primero debes conectarlo El Alexa de Soy Hayato Mucho gusto Hayato es un nombre No Hayato Hayato sí, sí, sí. Sí. Bueno, después va a estar más bonito este cuarto y también la recámara sí, Pues... Esto es lo que hay. De momento. Nos falta la lámpara. Este, ya nos la entregaron. Que también nos quedaron marcos de esa lámpara, pero ya va a estar. Ya hay cortinas, ya hay clima. Y sí, aquí acá aquí Ah, sí, el... queremos el... hacerlo, un... un... listo uh -huh. Todavía no tenemos. Pero va a haber pronto. Sí. Y por acá tengo mi tocador igualito que el que tenía ya, es el mismo. O sea, nada más lo puse ahí. Tenemos la tele. Y acá choconamos el mueble para TV. Sí, sí, sí. Son sacos donde ir Sí, de momento. Um. Y por acá tenemos otro closet a medias. De momento es un closet abierto, pero va a haber puertas. <laughs> sí. También inclusive las puertas estas no las terminaron, vean. Estas también están a medias. Y por último está el baño <risa> Tampoco está muy limpio, no tenemos puerta aquí. Sí. Yo quiero que va a haber un cancel. Ajá. Sí, sí de vidrio. Sí. Pues nada más tenemos acá el lavabo y ya. Ya. Sí. El sí. prim. Pero Prim está de visita. Sí. Prim ven. Saluda a tus amigos. Hola a todos. Pues bienvenidos a un nuevo vlog Ya voy a estar saliendo más regularmente. Este, yo sé que me extrañan. Yo ustedes los amo. Ámenme mucho. Denle like. Suscríbanse. Este, felices fiestas. Eh, no sé qué más. Ya cortarle. Ay besito. <risa> y pues el plan de hoy es ahorita comer. Allá tú vas a preparar. ¿Qué vas a preparar de comer? No sé, pero con Arroz con algo de carne, va a preparar y verduras Y después vamos a ir a Home Depot a comprar un librero que vi Que me encantó y que lo quiero poner en la cocina Y después a lo mejor vamos a ir a cambiar algunos regalos de Navidad Que no nos quedaron de talla Porque somos muy chiquitos No se noten los videos, pero somos muy muy pequeños Entonces tenemos que cambiarlos de talla S para a alguien. talla extra Small Más Ajá. grande no, Más te... Ah sí, para él le quedó grande, sí entonces vamos a ir a cambiar eso y hoy es nuestro aniversario. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es sé. que la parte favorita de Prima en el día es cuando cocina Porque te gusta tanto comer, ya estás bien gordita, ¿eh? Estás gordita, subiste de peso, ¿sabías? Otra vez te vamos a poner a dieta, caminar todos los días al parque Todos los días, ¿sí? No lo sé, lo pensaré <risa> Eso fue un no Hayato dijo que tenía flojera de cocinar y me encanta que siempre que tiene flojera de cocinar, que era súper bonito el plato. yo pollo y da, un me ha No Esto es algo muy mexicano, ¿no? Te dicen muy formalmente, le voy a entregar, no se preocupe, y llega el mero día y no te entregan. Pero yo escuché que los mexicanos no pueden decir no mm. por eso. Mm -hmm. sí. Es cierto. Sí. Nos dijo... Así, ah, está bien. Yo puedo hasta el día, no sé, 30. Dijo que lo no tenía para antes del 24. <risa> 24, sí. Sí. Pero... Sí. Pero no llegó. Porque la acá... mitad... pero ese carpintero tuvo nueve meses para hacer la cocina nueve meses lo que importa es que vamos a tener cocina tarde o temprano pero va a haber cocina bueno, espera un poco pero sí. <risa> bueno, está bien ahora sí Yo puedo cocinar podemos comer el míté en el Benísima, alfén. ¿Tencho? Pero... ¿Tenemos techo? Techo. ¿Tenemos ventanas? Sí, ventanas. Y una cama. Sí. Ahí no tenemos agua caliente porque se descompuso el boiler. Es nuevo. Y se descompuso. Y nos bañamos con agua fría. Pero... Sí. Yo bajé todo se bañó. Podemos bañarnos. <risa> Pero podemos bañarnos, sí. Bien. Uh -huh. Hay que ser positivos Nos acaban de venir a instalar Nuestra lamparita Vean qué bonita, ya se la puedes prender uh -huh. ta ta Tenemos luz en la habitación ¡Yay! Chicos ya hemos salido de la casa Y estamos en el Home Depot Vamos a comprar mi librero, que emoción Vean ese es el librerito que quiero comprar Para ponerlo al lado de mi escritorio En la oficina ¿Te gusta? ¿Está bien? Sí Habemos ah, librero Oh sí, aparte está en oferta Yay. Y ahora vamos a ir por un rack de la ropa Sí, para sí. hacer... Ya por fin para lavar, ya urge lavar ¿Urge? ¿Eh? Sí, pali Pali, pali, que ya Ah sí, sí, sí, necesitamos Compras listas, tendedero y librero Perfecto bien. Ayatito va a comenzar a instalar nuestro librero Qué emoción, la verdad es que me gustó mucho Yo quería un librero así que forma de escalera siempre armar este tipo de muebles es un dolor de cabeza No me. la verdad somos bien malos los dos lo intentamos pero tardamos mucho hoy nos va a llevar toda la tarde a hacer este mueble Amigos, hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que nos vamos a tardar armando este mueble? Pausen el video y escriban en los comentarios cuánto creen que nos vamos a demorar. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Es todo un misterio. ¡O mañana! ¡Fighting! ¡No, mañana no! ¡No, no! no, no. llevamos una hora en construcción esto es lo que se ha logrado la verdad creo que es un muy buen avance la cosa es que nos falta una herramienta que es un taladro eléctrico porque las tablitas de madera no tienen hoyito para meterle los tornillos y está muy duro Y jayato todo pues, se va a lastimar la muñeca así que le voy a pedir prestado a mi papá un tornillador, destornillador creo que así se llama Ay, no sé cómo se llama, bueno va la ya. herramienta esa y va a quedar mañana pero va a quedar Sí, ahorita vamos a ir a pedir eso y nos tenemos que ir. Entonces ya no nos da chance de terminar de armar el mueble, pero mañana. Ya mañana. mañana. Fighting. Y visita. Sí. Prim, ¿cómo ves que vamos con el armado del mueble? Pues yo estoy muy cómoda en la sábana, tomando una siesta, te quiero amor. No me grabes, tanto en fachas. Perdón, Prim. Día 2 armando el mueble. Estaba descompuesto el talado de mi papá, así que a la fuerza. ¡Oh, ¡Oh, buen trabajo también! ¡Sí, chica, chica, bonito! <ríe> ¡Ah! bye oh. es? ¡Ah! trama coreano nuevo, esperemos que les haya gustado, esperemos que nuestra casa quede lista pronto, por favor, y después les haremos un tour cuando ya está toda bonita y decorada ahorita está literalmente a medias, <ríe> bueno espero que les haya gustado el video así que no olviden regalarnos un me gusta, compartiendo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video, adiós, Bye -bye. buenas noches, a mi a mi a mi les adorme? A Mimi te ves muy guapa con tu suéter. Te ves muy guapa con tu suéter. ¿Eh? ¿Te gusta tu suéter? ¿Sí? ¿Estás contentos de que estemos en Tampico? Sí. Yo también, primo, y contenta de poder verte todos los días, bueno, casi todos los días.